Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección trabajando con la novelaza fantástica en todo sentido de Doña Connie Méndez una divina que está cerca de mí en este momento con una remera nueva eh, que le salió de oferta pero está chocha con su remerita ¿Por qué menciono la remera? Porque si yo digo, por ejemplo el otro día me encontré con Connie tenía puesta una remera de oferta de 300 pesos la pregunta es ¿quién? ¿Eh? repito, el otro día me encontré con Connie llevaba una remera, etcétera, etcétera. ¿quién de los dos? ¿Coni o yo? si yo me expreso así estoy en una ambigüedad tengo que salir de la ambigüedad yo quiero que sea Connie ¿eh? Eh, por ejemplo la que tiene la remera yo diría por ejemplo el otro día me encontré con Connie y enseguida me dijo, mirá qué hermosa remera me compré por 300 pesos. Listo, ya está. La está usando, listo el pollo. Y ahora, eh, eso por lo menos es una ambigüedad que, que no, no, no conviene, porque no sabe qué quiere decir. Pero hay acá un momento en la novela de Coni en donde ella no trabaja con una ambigüedad, sino con una anfibología, un recurso que ya hemos visto en el taller como naranja este, pero me gustaría detenerme porque es muy interesante el uso acá que hace Connie de la eh, tuve dándole una mano de la anfibología ¿Cómo es esto hay una chica es un universo en eh, transcurre en Bolivia en La Paz si no me equivoco no es cierto esta zona de Cochabamba. en Cochabamba y, ¿y qué sucede la chica está en un cementerio, es un día de muertos. Hoy dio la casualidad, estamos trabajando 2 de noviembre, recen por sus queridos muertos. Justo, justo, el mismo día de la novela es el día de hoy, 2 de noviembre. Impresionante serendipia. Algo nos quieren decir nuestros muertos. Eh, estamos trabajando esto, ella está en un cementerio, el personaje de Nicolás, que tenemos acá, está preparando toda, toda la... la ...los arreglos para los muertos... ...para eh, recordar a los muertos... Y, ...y se aleja... un momento del cementerio... ...todo el jolgorio... Eh, ...se ve como una fiesta todo... ...y se encuentra algún personaje interesante... ...ella en un el momento había establecido... ...que se había ido... ...200 metros veía más o menos el cementerio... ...había... ...se fue a un torrente que había allí a lavarse... ...cuando mira de vuelta... Aparece un indio, un quechua, con toda la vestimenta del Tingu, que es, eh, ni más ni menos, acá está, un bailarín ancestral. Entonces, el, el bailarín, ella tiene un momento muy extraño, siente unos ruidos en su cabeza, el bailarín le pone una mano en el hombro sorpresivamente, y, y bueno inmediatamente esos sonidos que ella tenía en su cabeza se terminan y ahí se da cuenta, ella lo reconoce con el gesto que hace el indio, que era un gesto propio de los chamanes y está contenta ella pero en un momento dado dice pero Nicolás observó con mayor detenimiento esa callada boca tan seria y tan apretada y retrocedió unos pasos él se mantenía quieto tan quieto que ella dudó de si hasta respiraba, no pestañaba siquiera. Entonces Nicolás echó una mirada al folio del cementerio y de una posible ayuda. Y ya no la separaba, ya, ya, ya la chica está preocupada y mira hacia allá. Y dice ahora, y ya no la separaban del cementerio aquellos 200 metros. Claro, se refiere cuando ella calculó aquellos 200 metros calculó antes que llegó a este punto, ahora mira para dónde había venido y ya no son 200 metros. Y ella llega a esta conclusión, en discurso indirecto libre, potenciando con signo de exclamación y la itálica, el sentimiento de sorpresa mayúscula, ¿Ve? dice, en lugar de acercarse se había alejado, no era posible. ¿Ve? Ella piensa, cuando, cuando trata de volver, piensa que se está acercando de nuevo, ahí tiene ese, ese ataque, digamos así, el indio le pone una mano del hombro, y ahí, bueno, ella mira porque está preocupada. Piensa que el tipo puede ser un posible agresor, y ya no la separa el cementerio de aquellos 200 metros. En lugar de acercarse, se va alejado. No era posible. La pregunta en un universo fantástico como este es la siguiente: ¿quién eh, se había alejado eh, en lugar de acercarse? ¿Ella o el cementerio? Cuando la anfibología está lograda, como en este caso, el, son los dos. Se alejó el cementerio, pero también se alejó ella. Las dos son válidas, quiero decir. Anfibología, piensen en un vehículo anfibio, como les decía antes en otros programas, va por la tierra, va por el agua. Así que uno tiene que buscar este tipo de cosas, porque esta confusión es la confusión que tiene en la cabeza el personaje. Anfibología... No descartemos de nuestro arsenal de escritores, de nuestra paleta de colores, de nuestra caja de herramientas esta maravillosa, maravillosa herramienta, este instrumento formidable. ¿Mm? Lo mete mucho al lector en la cabeza, en este caso, en la cabeza del personaje. Bueno, Connie, ¿te ha gustado? Me ha encantado, he aprendido mucho. Bueno, me alegro mucho. Esperemos que también nuestra audiencia. Les mando un abrazo muy grande pura arriba para Marcelo y Marco y constantemente. Hasta pronto. Qué bonito.